...el 6% de interés para los microempresarios que sean afectados por factores climáticos o conflictos sociales. ¿En esto tendrá mucho que ver lo que sucedió probablemente en Santa Cruz? A ver, vamos a consultar porque estamos en contacto con la viceministra de Economía de viceministra de Servicios Financieros, la licenciada Ibed Espinosa, a quien le saludamos. Licenciada Espinosa, ¿cómo está? Un gusto saludarle desde Sucre. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Un gusto estar en tu programa en la Radio Correo del Sur para poder llegar con esta información a, a toda la población de Sucre. Efectivamente, se ha emitido... Eh, la semana pasada, la resolución 043 del Ministerio de Economía, en la cual eh, se creaba los fondos para lo que es la utilización de los recursos que provienen de las utilidades que han sido generadas en la gestión 2022 por los bancos múltiples y PYME. Como establece la ley de servicios financieros, eh, las, eh, las entidades financieras tienen que cumplir con lo que es la función social y en ese sentido contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien. Funciona eso en función a eso, en el decreto supremo 4847 de diciembre de 2022 se establece que este porcentaje va a ser el 6%, alcanzando a un monto de 15.8 millones de dólares, los cuales... Con esta resolución que te he comentado, que ha, ha sido emitida el 10 de febrero del 2023, se ha destinado el 2.8 por Estamos hablando de 7.4 millones a la que es la constitución del fondo para apoyo, fondo de crédito de apoyo a la microempresa, el Focremi, y el fondo también de apoyo de crédito a la juventud es el Focrea. Este este fondo ha sido constituido con el 3.2%, estamos hablando de 8.4 millones de dólares. ¿Cuál es la finalidad del Procremi? Es el restablecer y mejorar la actividad económica de las microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos o conflictos sociales, y en el caso de FOCREA es de otorgar financiamiento para emprendimientos y educación de manera total o parcial para jóvenes, eh, entendiéndose que los beneficiarios, los jóvenes, es, tienen que estar entre el rango de 18 a 28 años de edad. Eh, ¿Cuáles son las características generales? En el caso del FOCREMI se, está, se va a otorgar a una tasa de interés del 6%, eh, que es una tasa de interés fija y anual, el, eh, el monto y el plazo va a estar en función a la capacidad de pago es, puede ser utilizado para o destinado para capital de operaciones o de inversiones tanto de actividades productivas de comercio o de servicio y también pueden ser eh, respaldados por garantías eh, convencionales y no convencionales y también tener la cobertura de lo que es el fondo de garantía para el crédito productivo que también se ha constituido el 2014 para cumplir con el tema de la función social y también el Fondo de Garantía Gremial que ha sido constituido el 2023 2022 perdón también eh, dependiendo del sector en el que se destine el crédito pueden contar con la cobertura de seguros agrícolas y otros seguros, y todos los que pueden otorgar, los bancos que pueden otorgar, son los bancos múltiples y los bancos pymes. Estamos hablando del Banco Unión, el Banco Solidario, Mercantil, Visa, Nacional, FIEP, Prodem, Ganadero, Económico, de Crédito, Fácil, Eco Futuro, y Fortaleza. En el caso del fondo de crea, Estamos hablando de que tiene una tasa de interés también del 6%, que es una tasa de interés fija y anual. El monto, el monto máximo y el plazo dependen también de lo que es la capacidad de pago. y la capacidad de pago tiene que ser establecida a través de un análisis crediticio que debe realizar la entidad financiera. Pero es importante señalar que para este fondo eh, pueden incluirse para considerar la capacidad de pago, lo que son a familiares como codeudores y también a garantes para respaldar lo que es la operación crediticia. Y eh, efectivamente, en, en este caso, como te decía, el que va a manejar exclusivamente este fondo va a ser el Banco Unión. Estas son las características generales de estos dos fondos eh, que han sido constituidos precisamente primero para poder un poco eh, generar una recuperación de los microempresarios que hayan sido afectados por factores climáticos o por los conflictos sociales que se han vivido, que era una necesidad, un requerimiento que tenían, y también para apoyar a la juventud, ¿no? No hay créditos específicos, destinado a los jóvenes, tanto para los que eh, quieran realizar algún emprendimiento como aquellos que deseen continuar con sus estudios. Eh, los créditos FOCREMING eh, entiendo que son para ya eh, actividades económicas que ya estaban establecidas, que han sido afectadas por los aspectos que usted señalaba y en el FOCREA serían para nuevos emprendimientos. Para jóvenes, sí, jóvenes, y comprendidos entre 18 uh -huh. y 28 años que decidan tener un nuevo emprendimiento, decidan realizar alguna actividad para generar ingresos, pero también para aquellos que deseen, que han salido ya bachilleres, eh, continuar con sus estudios, ¿no? ¿Y eh, qué tipo de actividades, eh, qué tipo de emprendimientos? ¿Hay alguna restricción o es abierto. Es abierta. Al igual que el fondo para el crédito a, la micro, a los microprestatarios, que puede ser productivo, de servicios o de comercio, en el caso también de los jóvenes puede ser cualquier tipo de emprendimiento que tenga. Bien. En el FOCREMIN me confirma, ¿verdad? Que son ya actividades económicas que ya estaban establecidas. Sí, a, a, por eso mismo es para ver que hayan sido afectadas justamente esas actividades que estaban desarrollando, eh, puede ser eh, pues en el sector agropecuario, por granizadas, heladas que hemos tenido, eh, se pueden acceder a este crédito, que era una demanda que se tenían de estos sectores. Y también por los temas de los conflictos sociales que se han dado específicamente en ese último tiempo en Santa Cruz. Entonces ahí... Eh, como te comentaba, si han sido afectados, eh, pueden acceder a este crédito a una tasa fija del 6%. Los montos son uh, tienen límites, ¿hay alguna hay un tope para otorgarle la cantidad o eso va a depender de la capacidad de pago? No, depende de la capacidad de pago de los eh, clientes, ¿no es verdad? No hay un límite, es precisamente dependiendo de la actividad, obviamente clasificado dentro de lo que es microempresa, que eso ya de acuerdo a normativas establece cuáles son las características que tienen, el tamaño que tienen en las actividades consideradas como microempresas. Bien. ¿Estos dos créditos tienen algún tiempo de vigencia? ¿Tienen algún límite? No, eh, como a, como recordarás, cuando se han creado algunos otros fondos, como han sido fondos de garantía el 2014 para lo que es el sector productivo, para lo que es vivienda de interés social y por lo que uh -huh. es también gremial, una vez que se inicia, esto pues funciona en virtud a los recursos que tienen. Y en el caso, por ejemplo, del Fondo de Capital Semilla, que se constituyó en la gestión 2016 también como parte de cumplimiento de lo que es la función social, también eh, siguen funcionando. Entonces, lo importante aquí es que en base a los recursos eh, que se tenga, se puede ir colocando y por eso también es importante la capacidad de pago para que también eh, los que sean beneficiarios puedan pagar eh, estos recursos y puedan pues prestarse a mayor cantidad de personas. Bien, entonces estas personas que tienen actividades económicas dentro de estas características y los nuevos emprendimientos para jóvenes entre 18 y 28 años deben acudir a estas entidades financieras y me imagino llevar alguna documentación y señalar quiero pues eh, conocer más requisitos de lo que significa el FOCREA o el FOCREMI, entonces ahí seguramente ya tienen toda la información de en las entidades financieras habilitadas. Sí, es importante señalar eh, que el funcionamiento eh, va a empezar, Álvaro, después de 30 días hábiles que tenemos de haberse reunido la Junta de Accionistas, precisamente en cada entidad financiera para eh, establecer el destino de las utilidades. Entonces, consideramos que hasta mayo, como un plazo máximo, ya las entidades van a poder empezar a otorgar estos créditos. Pero ya pueden ir averiguando, me imagino, conocer eh, de cómo se va a manejar estos créditos. Eh, sí, las características van a ser en base a productos especiales que van a ofrecer eh, las entidades financieras. Pero como te decía, ya el funcionamiento como tal eh, estamos considerando que va a ser hasta, como máximo hasta mayo. Perfecto. Estarán Entonces estaremos atentos a ver cómo reacciona la población a propósito de estos fondos que se están habilitando, activando para estos sectores. Si algo quiere complementar en su despedida, viceministra, por favor, adelante. Eh, sí, eh, pues señalar que dentro de lo que establece nuestro modelo, dentro de lo que establece la ley de servicios financieros, y mostrando también la solidez, solvencia y la generación de utilidades que han tenido las entidades financieras, se está constituyendo estos dos nuevos fondos a favor de sectores, en el caso de los jóvenes que no han sido atendidos o no tenían un producto específico y en el caso de los microempresarios eh, eh, que hayan sido afectados por los temas climatológicos, o eh, por tema de los conflictos sociales, cumpliendo lo que siempre dice nuestro presidente Luis Arce Catacora, que pues estamos saliendo adelante. Muchísimas gracias, Álvaro. A usted, licenciada, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. La viceministra de Servicios Financieros, Ibede Espinosa, conversando con Correo del Sur Radio. Entonces, el 10 de febrero se ha lanzado estos dos fondos de crédito, el Focremi y el FOCREA, FROCREMI para aquellas actividades ya establecidas que hayan tenido problemas por aspectos climatológicos y conflictos sociales, un crédito al 6% y el FOCREA para jóvenes que quieren emprender o también se refiere a continuar estudios superiores, porque este crédito al 6% también comprende para aquellos jóvenes entre 18 y 28 años de edad. 18 y 28 años de edad. Entonces les va a permitir emprender algunas actividades o continuar estudios superiores. Hay muchos jóvenes que salen profesionales y quieren emprender algo pero no tienen plata. Entonces esto les va a permitir pues, generar eh, eh, su emprendimiento, establecerse. Y también, de acuerdo a su capacidad de, ca de pago y el estudio que se haga eh, al respecto, les va a permitir dar el monto que necesitan. Interesante, entonces, estos fondos que se espera hasta mayo ya estén otorgando las entidades financieras estos créditos al 6%.